Uh, hay una cuestión acá y es que la, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana eh, se reservó ayer el fallo del conocimiento de los recursos de casación interpuestos en contra de la sentencia que reduce de 5 a 2 años la pena impuesta a Marley Martínez y la que ratifica la condena de 30 años de prisión de Marlon Martínez por el asesinato de Emily Peguero. Durante la audiencia, el Ministerio Público pidió al, tribunal, pidió al tribunal que le sea impuesta la pena de 20 años de prisión a Marlin Martínez por complicidad, acto de autoría y barbarie y sustracción de cadáver. Sustracción de cadáver. Eh, en cuanto al recurso de casación de Marlon Martínez, el Ministerio Público solicitó. Que el mismo sea rechazado y ratificada la sentencia que lo condena a 30 años de prisión. Miren el expediente de miren el expediente ahí en, la, en las imágenes. Eh, eh, esa rumba de Esa rumba de papel. Eso es lo que pasa con el sistema penal nuestro. Que supuestamente el principio básico es que sea oral. Pero este es el sistema oral más, eh, eh, más escrito del mundo. El, el proceso penal oral más escrito del mundo es el nuestro. Eh, todo hay que escribirlo. Bueno, en cuanto al recurso de casación de Marlon Martínez, el Ministerio Público solicitó que el mismo sea rechazado y ratificada la sentencia que lo condena a 30 años. Vamos a ver entonces, legalmente, ¿cuál considera usted será, sería o debería ser el fallo de la Suprema Corte de Justicia? Bueno, hay dos cosas. La justicia no se puede ver con el corazón. El derecho, el derecho se ejerce pensando, se ejerce, se ejerce analizando y se aprende leyendo se aprende estudiando. Eh, desde un principio se dijo, el Ministerio Público no pudo probar la complicidad de acuerdo a los artículos 59, 60, 61 del Código Penal Dominicano. No es verdad tampoco que lo que pide el Ministerio Público aquí, en esta audiencia de la Suprema, acto de barbarie, eso ella no tuvo nada, Marley me refiero, no tuvo nada que ver con acto de barbarie, no tuvo nada que ver con la muerte, ella de alguna manera encubrió producto de las actitudes que asumió pero tampoco eso le puede ser considerado como una un plus para que le dejen cinco años de prisión ella lo único que el ministerio público pudo llegar con ella fue a que ocultó el cadáver y la y, la, y el ocultamiento de cadáver a, a, a, a partir de lo que dice el artículo 336 me parece del código penal si no estoy equivocado ...es que es un delito aparte... ...ella ocultó el cadáver de hecho... ...ella ni siquiera ocultó el cadáver de ella... ...sino que pagó para eso... ...ella es lo que es una cómplice de ocultamiento... ...pero ¿qué? Okay. ...y, y, y en, en... ...ocultamiento de prueba... Eh, no, bueno... Es que no ...ese era mi planteamiento inicial... ...con el Ministerio Público... ...yo le planteaba ocultar una prueba... ...un cuerpo de delito... ...indudablemente que es un acto de complicidad... Es por ahí que tenemos que irnos, pero no, ellos quisieron irse por el lado de que ella, eh, por ejemplo, el tema de la rueda de prensa, el Ministerio Público se fue por el lado de que ella eh, eh, le dijo, eh, resuelve eso, cosa que tampoco se probó en el tribunal, de que ella se lo dijera, porque hay que entender una cosa, una cosa es... La, caos, la historia la real, que no aparecieron. exacto. Una cosa es la historia real, que es lo que se llama la historia fáctica, la historia de los hechos, y otra es la historia jurídica. Sí. Lo Por lo que te van a condenar, no es, no es por la historia fáctica, no, no es por lo que pasó, es por lo que podamos probar en el tribunal. Y eso a veces el Ministerio Público no lo entiende, o no le da la gana, o no quiere entenderlo. Me hemos afanado muchísimo y se lo digo yo que soy docente de la escuela y además procurador durante todos esos años. No lo quieren entender. Entonces, ¿qué prefieren? Ir a un tribunal a pedir cosas que saben que no van a, a pasar. Porque esa mujer que pidió eso en, el, en la Suprema, a quien yo conozco como la palma de mi mano, tiene 30 años en el Ministerio Público, es más vieja que yo, en el oh, no, debe andar por mi edad. ...en el Ministerio Público... ...pero sabe muy bien que nada de eso va a cambiar... ...pero lo dicen porque después... ...le echan la culpa a los jueces. Claro, yo creo... ...y eh, reitero... Eh, ...naturalmente respetando el trabajo de los fiscales... ...del Ministerio Público de, de Duarte... Eh, ...que el caso fue mal manejado... ...porque desde el, desde el principio... ...se quiso... Eh, ...vender ante la sociedad a Marlin... ...como una cómplice... ...y lamentablemente en nuestro sistema y esa es la parte que nosotros tenemos que explicarle a la gente para que lo entienda y no se lleve de las pasiones, porque como, como dice Amado, es que la justicia no se puede ver con el corazón, es como la política también, no se puede ver con el corazón, porque no. usted, al, al fin y al cabo usted va a, tener, eh, va a terminar decepcionado, que resulta que hay un principio del derecho que dice que no hay crimen ni, ni delito sin una ley previa, si hubiese estado tipificado que, oculta, que por ejemplo ocultar pruebas eh, forma parte de la complicidad que yo entiendo que sí Y que debe ser y que se debe legislar para, para cambiar el código penal dominicano Entonces sí hubiese encajado perfectamente ella cuando, cuando estaba ocultando las pruebas, cuando estaba ocultando el cadáver Pero lamentablemente nuestro sistema penal eh, nuestro, nuestro código penal no lo tipifica O sea, no lo incluye y ahí está entonces la, la debilidad eh, Se quiso vender a Marlene Martínez desde el principio En función de esos artículos como la cómplice, la, la cómplice de, de, de, de este hecho, y entonces al final no pudieron demostrarlo. ¿Qué es lo que yo creo? Que la Suprema Corte de Justicia, y esto es una opinión, puede resultar otra cosa, está irremediablemente obligada a ratificar la sentencia de así dos es, años en es. contra en de Marley eso es lo que va sí, a Realmente, está irremediablemente obligada a ratificar esa sentencia, eso es en buen derecho, porque eh, eh, eh, es cierto que hay un hecho, pero la verdad jurídica es la que usted puede probar ante los tribunales. Y entonces, eh, como decía Amado, eh, no podemos ver la justicia desde el punto de vista de la pasión. Quizás nosotros queramos aquí que le hubiesen dado 100 años, claro. pero ¿cómo le vamos a dar 100 logo. años? Sí, vamos a suponer... ¿30 6, o 2, para 20 o 30? Eso era entonces, lo que la gente esperaba. No está tipificado en nuestro código, por ejemplo, ni la pena de muerte, ni, una, ni la pena de 100 años, ni siquiera la de 60, eh, por ejemplo, o, o ni siquiera la del cúmulo de penas, que sí está en, en, el, en el proyecto de código penal nuevo, pero que lamentablemente no, no fue aprobado por, el, por la situación del aborto. Y entonces, a propósito de eso y para pasar con los muchachos, decir nuevamente, el padre de Emily Peguero se está manejando muy mal, todo y esto lo voy a decir. Genaro. Eh, ayer, Genaro, sí, Gen es un Genaro eh, eh, hay que entender quizás su emotividad, pero creo que ya el tiempo ha pasado. Eh, ¿Tú y no te acusó, acuerdas que una vez lo, lo apresamos en el Palacio de sí, Justicia con un arma, con, de, fuego con un arma de, fuego legal. de fuego? Genaro ayer acusó a los jueces de San Francisco de Macorís de ser corruptos y de haber, de haber tomado dinero. Genaro. No todo lo que le llega a la boca usted lo puede Acusó decir a, a, a los jueces de San Francisco Macorís. Ahí. Oh, él es un desaforado. Eh, dijo un que desaforado. los jueces de San Francisco Macorís habían tomado dinero con desaforado. relación a ese caso. Y a eso Genaro no es cierto. Genaro, eso no es cierto. Aquí el pueblo estuvo viendo ese caso y le estuvo dando seguimiento. Claro. Entonces nosotros no podemos venir aquí a apoyar todo lo que usted diga. Aquí hay un sistema de justicia que funciona. Con debilidades, sí, pero que funciona. Y no todos los jueces que usted ve ahí. Eh, Usted puede venir a acusarlo de corrupto o de haber tomado dinero con ese... Déjame caso? decirte una cosa aquí. Es una irresponsabilidad Oiga, de su parte. Atención, atención, Genaro. Él sabe muy bien que los jueces de este pueblo no cogieron un solo centavo ni los fiscales tampoco. Porque él sabe muy bien que el apoyo que le dio el Ministerio Público llegó al extremo. Y lo voy a decir aquí porque esto yo lo sé. Porque yo fui el emisario de lo que voy a decir. Aquí, cuando a él lo, lo apresaron con un arma ilegal, que es un delito, claro. el propio Procurador General de la República me dio la orden de que no lo sometiéramos, de que no lo lleváramos a los tribunales. Por eso él pudo haber estado dos años preso, por haber portado el, un arma ilegal. Pero tomando en consideración su dolor, lo que uno entendía, su dolor, tomando en consideración eh, todo lo que había acontecido alrededor de este caso, no le íbamos a, ca a cargar una pena más, ¿verdad?, un problema no, más a esa familia. Y por esa razón soltamos eso, le dijimos no, eh, vamos a dejarlo así, el, pro el propio procurador nos autorizó. Entonces, que se deje de cuento, que él no puede estar diciendo todos los disparates que se le ocurran. Claro, déjame ya. aprovechar para que saludemos a Francia antes de que yo me ponga bravo buenos días No, no, Dale, está muy bien dale, dale. Bueno, gracias <risa> al padre por la luz de este día por darnos la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender estas cosas eso debiera tú pedir que le pase a Genaro porque la verdad que no ha sido inteligente en el manejo de la realidad él sabe muy bien que aquí los jueces hubiesen querido que las cosas se dieran para que fueran 20 y 30, como se dijo en principio, pero no hubo forma. Sí, no hubo forma, sí. porque lamentablemente en todo lo que se pudo ver hubo un, un mal manejo, quizás así un manejo es. equivocado así es. De, de parte del Ministerio Público, además de que se creó eh, una ola ¿verdad? mediática con el objetivo de, de claro. crear en la sociedad un sentimiento en función de, de una pena que se esperaba y no claro. fue así. Por eso es que nosotros decimos A la gente no se le puede Uno no puede venir, por ejemplo, a los medios de comunicación Con un discurso populista A decir lo que, lo que la gente la, la mayoría de gente quiere escuchar No, aquí hay que decir la verdad Aunque lamentablemente duela Yo creo que Genaro, yo creo que Genaro está hablando disparate Independientemente de su dolor Genaro, le respetamos su dolor sí. Le entendemos su dolor Pero usted no puede, en función de ese dolor que usted tenga Venir a tirar la moral La dignidad de esos jueces por el suelo no, es, es, es un disparate suyo Está diciendo que esos jueces aquí Tomaron dinero, y lo dijo ayer en la Suprema No, no, eso lo no Lo vi en la prensa posible. Y a mí me pareció una actitud eh, muy irresponsable De parte de él. No, ya tan mezquina Porque sí, como se ha tratado ese caso aquí Él debiera agradecer ¿Qué es lo que usted porque quiere? En que, el, que, el, que, mira, lo que pasó fue básicamente un problema de estrategia La estrategia era poner a los jueces a analizar El tema de la complicidad Porque realmente materialmente no se vislumbraba de acuerdo al artículo 60 en el caso de Emily Peguero. Es más, y me la voy a jugar aquí. Sí. <ríe> juégatela, juégatela. La propia madre de Emily Peguero le preguntó a Marlin, todo eso lo vieron, se lo vio el mundo entero, que le dijera qué había pasado ahí, qué había pasado en esa habitación. Lo que significa que todavía, que todavía lo que pasó en esa habitación no se sabe no quedó demostrado qué pasó en esa habitación, quiénes estaban ahí, cómo pasaron los hechos. Y como eso no quedó demostrado, hay una duda razonable. O sea que todavía en el caso de Marlon pudiera haber de parte de la, de la, de la Suprema Corte de Justicia una sentencia diferente. Pero vamos a dejarlo ahí, que sean los jueces que son soberanos. Que... Bueno, mis amigos.